Está eh, Mari Carmen Sequera, va a hablar con nosotros un ratito desde TEDIC. Eh, hay un caso, bueno, más que un caso, hay una campaña, quien defiende tus datos? 2022 es un nuevo informe de una demanda mayor, de mayor transparencia por parte de las prestadoras de Internet. Uy, Dios mío, se hablaba de las prestadoras de Internet. Bueno, acá está, Mari Carmen va a hablar con nosotros. ¿Cómo le va Mari Carmen? ¿Todo bien? Hola Jamie, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, querida Mari Carmen, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Estamos acá. Encantadísimas de, bueno, conocer tu programa y compartir esta nueva publicación. A ver sí. cuándo veniste para el programa un ratito. ¿Te ¿Verdad? quedás con nosotros Recordamos. en la mañana? Claro que sí, claro, claro, claro. Hay Obvio, muchísimas preguntas sí. sobre este tema. <risa> <risa> acá me están haciendo todo cierto, cierto, cierto. Y sí. sí, por suerte en somos muchísimos más, o sea, somos tres más, bebé, pero re o sea, avisen no, nosotros sí tenemos, no tenemos ningún problema de compartir justamente temas bastante complejos, como temas al menos en esto que vamos a compartir ahora, pero también podemos hablar de datos personales, privacidad, ciberseguridad, violencia digital, verdad, re sí, no, estamos wow. ahí siempre. No, tal cual, tal cual Bueno, ¿y, ¿y de qué se trata esta Gacetilla que nos llega a nosotros ahora? ¿Quién defiende tus datos? ¿Quién, quién defiende? ¿No será el Chapulín Colorado? ¿no? Sí. Para el sur global parece Sí, sí. sí. Es, un, es un O sea, un llamado que se llama en inglés Who has your back Que es de Electronic Frontier Foundation, una organización Global que trabaja hace más de 30 años en tecnología y derechos humanos Y son los pioneros en estos temas De datos personales, privacidad y bueno, hace cinco años que, eh, que quieren que América del Sur también se sume a analizar a sus proveedores de Internet. Paraguay ya lo está haciendo desde 2017 a través de TEDIP, una organización que, que estoy co-dirigiendo con mi compañero Eduardo. Y bueno, lo que hacemos ahí es como un análisis, un trabajo también de conversación con las plataformas de Internet de Paraguay, claro, personal, Tigo, ¿verdad? Eh, Copaco, Vox. Eh, y analizamos no solamente... Eh, la capacidad de ellos como proveedoras, porque sabemos que hay más de, 100, más de 100 proveedoras a nivel nacional, pero ellas son las que concentran mayor cantidad de usuarios y usuarias, entonces la investigación se basa a ver y conocer cómo ellos tratan nuestros datos personales y cómo cuidan también a sus clientes de esa mirada, obviamente lo que hacemos es clasificar o sea calificarles a ellos con estrellas para ver si ellos realmente están teniendo ese cuidado de protección de sus clientes. A nivel global la tendencia es publicar cierta información, ¿verdad?, para que los usuarios y usuarias no solamente conozcan Cuál es el paquete de internet más barato, sino también decir su, su competencia, tiene que ver cómo ellos cuidan los datos y cómo ellos, a diferencia de quizás de otras proveedoras, no venden o cómo cuidan la privacidad de sus clientes. Entonces, ahí hacemos como una investigación de estas eh, cuatro proveedoras, porque Copaco es Box también, pero hacemos igual, diferenciamos porque son finalmente servicios diferentes. Le hicimos a todas estas proveedoras, hicimos como un cuadro comparativo para analizar si ellos tienen políticas de privacidad, de cuánto, Jamie, cuando hicimos. La primera vez en 2017 ninguna tenía política de privacidad, no había casi nada. Hoy 2022 dos proveedoras tienen y han mejorado bastante, entre ellas Claro y Tigo de México. Lamentablemente las otras tienen así, no, no, no ocupan ni la mitad, o sea, un tercio de la estrella porque no hay políticas de privacidad. ¿Qué significa las políticas de privacidad? deben dar o sea, facilitar información en su página web para ver si es que yo quiero contratar ese servicio y ellos te dicen cómo facilitan esa información a la policía a la fiscalía, cuánto tiempo guardan tu información eh, dentro de sus sistemas para facilitar para fines de administración y por otro lado también fines de persecución penal eh, que también dicen bueno, qué tipos de, de, cómo ellos utilizan tus datos, cómo ellos pueden anonimizarlo para después vender a terceros, pero tiene que ser anonimizado eh, Y hay otras implicancias dentro de lo que son las políticas de privacidad, que son un poco más técnicas legales, pero la idea es ver cómo ellos se comportan. Por otro lado, también se encuentra autorización judicial. Lamentablemente, muchas de las proveedoras no cumplen esto. La única que cumple es Tigo. La, claro, copaco, personal, ninguna. ¿Por qué? Porque facilitan información de los metadatos, no el contenido de una información, o sea, no una conversación telefónica, que, uh -huh. que ustedes me llaman y yo les trae, no, el contenido no se guarda, o, sea, o, o perdón, guardan, pero solamente entregan por autorización judicial, pero no los metadatos. En las doctrinas internacionales, la autorización judicial de metadatos, o sea, perdón, la utilización, el acceso a los metadatos, los metadatos son los datos de los datos, por ejemplo, cuando yo tomo una foto yo entro a las propiedades y veo a qué hora se tomó qué dispositivo tengo eh, con qué filtro estoy utilizando entonces los metadatos una llamada yo puedo decir eh, Mari Carmen habló con jamie a tal hora a través de whatsapp es eh, verdad eh, estos números de teléfono están implicados si con bien una bien foto no se sé... puede hacer el seguimiento verdad de, de pues, ponerle que yo se reenvió una foto en específico pues se puede saber el origen por ejemplo exacto pero ahora las al menos lo interesante es que whatsapp y otras eh, han modificado sus políticas de privacidad verdad? Por, si bien es una de las plataformas más odiadas también, sí. ellos se dan cuenta de que tienen tanta demanda de seguridad que ahora esto, eh, esta, estas fotos que se guardan, o sea, uno puede levantar a WhatsApp, yo te paso a vos sí. eh, tienen cifrado punto a punto significa que no pueden acceder a esa foto Ah, mira Sí, está, ha, ha modificado bastante WhatsApp, la, la, la cifrado de punto a punto de Facebook. Sé que Twitter ahora con Elon Musk van a modificar también sí. esas conversaciones de los chats privados. Un pedido judicial, no ¿cómo se hace en ese caso? Con WhatsApp tenés que... En, en, el, en los pedidos judiciales, por ejemplo, si vos ves de un hecho punible, si yo tengo la prueba, vos me enviaste y yo tengo que demostrar que lo hiciste vos, yo hago con peritos acá a nivel nacional donde demuestro que esa conversación existió. Pero, por ejemplo, si es pornografía infantil, que es un delito, ¿verdad?, es un crimen y se envían a veces en grupos de WhatsApp, lo que WhatsApp analiza en realidad es es un poco más complejo, Jimmy. pero es así, antes de levantar el WhatsApp, cuando estás queriendo compartir, ellos ya analizan la fotografía si cumple o no cumple, ¿verdad? y ahí ellos son los que reportan si es pornografía infantil o no, wow. no es. Sí, es es un poco más complejo hay una cuestión ahí medio delicada en tema de privacidad, pero hasta ahora hay todavía un balance en utilización de esta plataforma, pero ¿qué pasa con las proveedoras de internet que son de llamadas telefónicas? por ejemplo los cruces de llamadas famosos, ahora hasta ahora sigue siendo la fiscalía la que pide por oficio el acceso a esa información ¿qué es lo que pasa con eso? yo la fiscalía lo, lo que hace el, el sistema judicial o sea, perdón, la Fiscalía en general, es que para poder hacer una investigación y poder imputarte, tiene que hacer una etapa de investigación, pero sin, sin necesidad de imputarte puede pedir esa información. Ahora, los fiscales, el que sea, puede pedir la información de Jamie y después nunca imputarte, o sea, puede pedir todos los cruces de llamada ahora, total, le puede pedir a la proveedora diciendo de que está por fines de investigación y punto, entonces no hay ningún expediente y y por eso es muy importante la autorización judicial porque porque ahí cuando el juez ya forma parte del expediente eso nos quita de que después podemos cuestionarle lo que es nuestro sistema judicial pero asegura de que haya más actores mirando de que hay un ente que tiene esa discreción de pedir o solicitar una información tan sensible como un cruce de llamada para poder eh, vigilar o no entonces lo que nos estamos dando cuenta que en la parte de metadatos como cruces de llamadas o por ejemplo metadatos de de, de las aplicaciones que tiene el dispositivo, ¿verdad? Y hay un montón de complejidades de los metadatos, que eh, va a ser IP de entrada, quiénes están, quiénes están utilizando a esta hora, quiénes entraron a Facebook a esta hora, ese, eso, esa información son los metadatos. Y hoy la Fiscalía, están, perdón, las proveedoras de Internet, muchas de ellas están entregando sin orden judicial. Mm. La que tiene media estrella ahí es Vigo de Mínico. Y eso tiene que ver también con la influencia de un sector privado. Que obviamente es por sus accionistas internacionales, como el caso de Milicon de Luxemburgo, les obligan a sus filiales, a sus que cumplan ciertos estándares. Entonces hay procesos muy lentos, pero que van avanzando en cuanto a proveedora, ¿verdad? Para poder proteger mejor los datos de sus usuarios. Eso es en papeles. Ahora en el día a día podemos empezar a cuestionar después su aplicación, pero eso ya es otra instancia, ¿no? Vamos entendiendo y se va terminando el programa y de verdad queremos que vengas acá un ratito, Mari Carmen, tenemos mil preguntas. Bueno, esta, esta pregunta parece así medio colgada de algún lado, pero yo como usuario, ¿cómo sé o no si están cuidando mis datos? ¿Hay alguna bueno. manera así de saber tipo caseramente o algo por Mira. el estilo? está el habeas Data, ¿verdad? Que uno puede hacer por, eh, ante el Poder Judicial y solicitar a través del ABS Data diciendo, bueno, claro, digo donde yo tenga, ¿verdad? La empresa Copaco digo, quiero saber qué datos tienen sobre mí y ellos están obligados a responderte. Sobre, ¿ellos facilitan a terceros? ¿Usted supone que no? Igual, las políticas de privacidad no todas las proveedoras tienen, por lo tanto, hay mucha más discrecionalidad. Significa que sí, están vendiendo los datos, porque no hay política de privacidad, no hay claridad, no hay transparencia, y ellos no te explican a qué quiénes están vendiendo. Entonces, sí. Por otro lado, es importante que también cuando te, la Fiscalía pide tu información, es importante que después te notifican en, a través de una amputación diciendo, sí, investigamos tus datos y solicitamos a Claro o a Personal o lo que fuera tu información. Lo que está pasando es que como la Fiscalía, muchos de esos pedidos no llevan realmente al expediente, hay una discrecionalidad y parece que están utilizando inclusive para otros fines. Entonces, también es muy cuestionable ese proceso y por eso es muy importante forzar a que haya una autorización judicial. Muchas de las proveedoras se encuentran preocupadas por eso, pero también no tienen herramientas verdad, como para obligarle al sistema. Entonces, está nuestro rol como usuarios diciendo obligarle a las proveedoras por un lado y segundo decir al Estado diciendo yo necesito más garantías. esta investigación tiene que ser como para dar luz, mejor orientación y mejorar obviamente nuestras políticas. No es que queremos perseguir a ninguna de las proveedoras, pero sí queremos que ellas, estas proveedoras, cuiden mejor a sus clientes. Así, obviamente, se vuelven mucho más competitivo dentro del mercado por otro lado yo también puedo elegir no solamente porque tiene más velocidad internet o es más barata, sino porque también me cuida en cuanto a mis datos entonces ese es el desafío de esta investigación Acá estoy viendo las estrellitas de tu no. cuadro general comparativo y sí, efectivamente claro, que tanto nos llama claro. para ofrecernos los servicios y todo lo demás eh, es una de las que mejor está puntuada y después como decías Tío también, pero las peores son las estatales Mira vos. Sí. Está la estatal, está una también, lamentablemente, ¿verdad? También eh, o sea, privada, que es personal, que tiene 27%. Apenas. El Estado, Vox tiene 5%, es bajísimo. Cinco. Copaco tiene 27%. Eh, claro, tiene 55 y el primer lugar llega eh, Tivo, ¿verdad? Entonces la idea es que con el tiempo mira, como te digo, estos, estos puntajes si yo te muestro la investigación 2017 y la del 2020, ninguna de estas proveedoras pasaban el 50% entonces lo interesante también en nuestra investigación es un trabajo con ellos, decirle, miren, esto hacia acá tenemos que ir, entonces muchas de ellas quieren cumplir estas estrellas porque estos informes también se traducen al inglés, como te contaba esta es una investigación que hacemos para la, la, la organización global en Estados Unidos y ellos les presionan a las mesas de trabajo de los accionistas en el norte, por eso vemos también los avances de estas dos empresas privadas que tienen sus filiales en Paraguay que están interesados en mejorar, pero porque también compiten a nivel global. Eso es interesante también cómo entender que la competencia también pueda ayudar a mejorar y cuidarnos a nosotros, que somos los últimos labones, evidentemente, ellos lo que quieren es venderse servicio ¿no? Y ahora ellos también entienden su rol en cuanto a protección de sus clientes con relación a los datos, y, eh, los, datos eh, los derechos humanos. Así que, bien, estoy contenta de compartirte esta info. Todavía faltan muchas cosas de cambiar, pero contenta de decir que ya dos pasaron el 50%. Y yo Quiero desglosar cada criterio y ya no tenemos tiempo. Así no, que Maricarmen, no vení tan. por un ratito, uno de estos días sí, claro. organizamos, perfecto. Dale. Y así desglosamos sí, yo, sí. todos estos criterios que son muy buenos, eh, política de privacidad, autorización judicial, notificación a la persona usuaria, transparencia, guías de requerimiento de información personal, accesibilidad. Todos estos en estos eh, criterios son puntuados, digamos, son puntuadas estas operadoras. Y sí, eh, sería bueno también que trabajen efectivamente con, eh, como competentes porque sabemos bien que alguna hay una especie de monopolio ¿verdad? también en este sí, ámbito. y sí, esa es otra discusión, ¿verdad? Uh -huh. pero sí, ahora, sí. <risa> buenísimo. Bueno, Jenny, mil gracias, y nos avisan nosotros con el equipo, si sí, sí vamos a estar presentes, así que ya estamos. Gracias, nos Mari Carmen, te mando un abrazo gigante. Un abrazo, chao, chao. Hasta la próxima, Mari Carmen, se queda de TEDIC hablando de nuestros datos y las operadoras, ¿cómo